Muy buenas Endurator, hoy os vamos a enseñar cómo cambiar el cassette de nuestra rueda trasera. Rápido y muy fácil. Nosotros elegimos un single de speed. El motivo es porque tenemos una bici de RIR, el cual no necesita cassette, pero este vídeo os sirve igual a vosotros que tenéis bicis de enduro. ¿Qué es lo que nos hace falta de herramienta para poder quitar el, el cassette? Una llave de carraca con su cabeza de 24 milímetros Una tuerca específica de extracción de cassette que la podéis encontrar en cualquier establecimiento de bicis Y una llave de mordaza o en su caso una llave de extracción de, de, extracción de cassette que la podéis encontrar en cualquier establecimiento de bicicletas también como podéis comprobar, nosotros tenemos un kit Single Speed casero, hecho por nosotros, el cual vamos a cambiar por uno original. Primer paso, quitamos el pasador. Si es de 9, como de 15, como de 20, para poder trabajar bien. Segundo paso, cogemos la tuerca específica de extracción de cassette y la colocamos bien. Tercer paso, cogemos la mordaza y la llave de carraca. Colocamos la mordaza en el piñón para hacer palanca y la carraca en la llave de extracción de cassette. El mejor método es hacerlo el, eh, con la rueda en vertical en el suelo. Eh, así en horizontal es más difícil. ¿Por qué? Porque no podemos hacer presión. Ahora veréis cómo tengo que al final bajarme, bajar la rueda al suelo para poder aflojarlo. Aquí lo que tendremos que hacer es dar un golpe en seco. Y una vez que lo hemos dado ya, la tuerca debe de aflojar. Si aún así se resiste, echarle eh, afloja todo. Y dejarlo actuar durante unos unos Un minuto por ahí Bien, como podéis ver Aún así me sigue costando Un poco aflojarlo Pero no se resiste Una vez que ya está aflojo, con la misma mano podemos seguir aflojando. Extraemos la tuerca con cuidado y extraemos la rosca con sus arandelas. Quitamos los piñones antiguos. Y ya quitamos el último plástico que lleva. Después de esta operación lo que haríamos sería limpiar el, el núcleo un poquito y si hiciera falta engrasarlo. Yo en mi caso no hace falta. Abrimos el Singer Pi. y empezaremos a colocarlo según al gusto para los que tenéis bici de enduro os voy a explicar un poquito cómo funciona el núcleo lleva unos canales y el y casé que compráis lleva los mismos canales también son las mismas medidas entonces tenéis que ir girando el casé hasta que coincidan los mismos canales del cassé con los del núcleo una vez que consigáis eso el mismo caset eh, caerá hacia adentro y después de eso Pondríamos la rosca que sujeta todo y la enroscaríamos. Yo aquí estoy decidiendo eh, a mi gusto cómo colocarlo. Estos aquí son universales, no hace falta eh, buscar lo, los mismos canales con los del núcleo. Colocamos las últimas arandelas y aquí solo habría que colocar una más, pero yo en mi caso voy a colocar dos para que veáis lo que pasa si ponemos arandelas de más. La rosca, perdón, la tuerca, que lo sujeta todo y con la llave específica de cassette y la carraca apretamos, no hace falta la mordaza, puesto que el mismo núcleo nos va a servir como de mordaza, como podéis ver estoy apretando y veréis que de una cede, ¿Por qué? porque la rosca no llega a enganchar bien, veis? porque he puesto arandelas de más, hay que poner las arandelas justas, justo que quede eh, a ras de, del borde del núcleo, veis, quito una y vuelvo a colocar la tuerca que lo sujeta todo, y ahora sí, que enrosca bien. apretamos tampoco hace falta apretar mucho y ya tenemos nuestro kit single speed original ya podemos disfrutar de nuestra bici de dir si os ha gustado dadle a like si creéis que le puede servir a un compañero compartirlo con él y muy importante suscribiros al canal para seguir viendo vídeos de este estilo, nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!